Yo no me creo nada y tiro a la basura tus urnas de votar, no me creo nada, Bankia, recortes y tal, porque no me creo nada, los reyes cazando, los curas ladrando, banqueros robando. Y los políticos la cámara chupando Y yo no me creo nada Y la tele voy apagando Y mi guitarra voy tocando Y esta canción voy cantando Porque no me creo na Yo no voto a los partidos Con sus mitines mentiras Y promesas que nunca han cumplido Y mi país que han vendido y aquí te lo digo, democracia de cartón, a mí me importa un cojón, y así te lo digo. Al cretino de Rajoy y su panda de bandidos, el futuro de mis hijos ha desaparecido. Con esa historia falsificada que les habéis vendido, futbolistas famosos iPhones, galaxis y vuestros valores podridos nos cagamos en vuestro sistema y aquí te lo decimos no, creo, yo no, creo, no nos creemos nada yo no me creo, yo no me creo nada, yo no me creo nada lo que habéis conseguido con vuestros partidos totalmente podridos que mal huele aquí rato y esperanza que le huelen los sobacos Hospital con su cara de pija y los reyes siempre disparando Elefantes, pericos y pies y el dinerito siempre tincando